No te vemos, Gloria. Porque ahora no estoy hablando, espérate un momentito. Espera, que voy a bajar aquí el volumen. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Vale, sí. Bien, eh, el otro día estuvimos viendo en líneas generales que era LinkedIn, ¿verdad? Que era una red social, eh, sobre todo destinada, bueno, sobre todo no, destinada al ámbito profesional donde se podía cada persona publicitar, digamos, y eh, usarla como escaparate para tener toda su trayectoria académica y profesional, tener su currículum y así poder ponerse en contacto con otras personas que también, eh, digamos, sean de su mismo sector profesional, ya sea para ampliar formación o ampliar contactos y conocer gente nueva que le pueda abrir eh, nuevas oportunidades laborales, ¿verdad?, y también incluso dijimos, que lo vamos a ver hoy, que podemos estar al corriente de ofertas laborales que vayan saliendo, que sí que es cierto que algunos compañeros como Gonzalo el otro día decía que en esta red social no ha visto muchas ofertas laborales eh, para personas con discapacidad, ¿vale? Aún así, yo voy a enseñar cómo crear alertas para que podáis estar al corriente de cualquier oferta de trabajo que puedan surgir para personas con discapacidad de manera específica, ¿vale? Entonces vimos eso, luego vimos un repaso también sobre la configuración y la privacidad de la aplicación y también cómo añadir eh, una serie de aspectos básicos al perfil, que era la foto de perfil, me, eh, valga la redundancia, la foto de fondo y también el extracto, que era como una carta de presentación de nosotros, donde decíamos cuáles eran digamos, nuestras fortalezas en el ámbito laboral, ¿vale? Y también eh, pusimos lo que eran nuestros datos eh, debajo de, de la formación y la ubicación. Y ahora veo que Gonzalo ya tiene la mano levantada. Ya me va a pasar revista. Y también te hice una pregunta Sí. sobre eh, cuando tienes un perfil creado si puedes poner o de, me gustaría te trabajar. Tengo he hecho los deberes y a la hora de crear alerta luego te lo voy a decir. Puedes poner que sea también para trabajar en remoto, ¿vale? Para que te lleguen notificaciones de ofertas de trabajo eh, que sean en teletrabajo, ¿vale? No te preocupes que ya vengo con los deberes hechos. Y también un compañero, a ver si veo por aquí quién era, creo que se llamaba Dani o David, soy malísima con los nombres, pero aquí no lo veo, comentó... Que también se podía hacer la opción de poner en nuestro currículum un código QR que si lo escaneas salía nuestro currículum de LinkedIn. Que eso lo dijo uno, yo creo que me me hecho, me lo aquí en así se puede hacer. Sí, pero fue otro compañero quien me lo dijo y la verdad que yo no había hecho uso de esa opción que tiene la aplicación, bueno, las red sociales y esta mañana sí que he estado trasteando y está muy bien, la verdad, porque si vosotros en vuestro currículum ponéis el código QR, igual que cuando vais a alguna cafetería a tomar algo, que escaneáis el código para ver cuál es la carta de las cosas que, que se ofrecen. ¿Sabéis lo que os digo? Cuando vais a un bar, que os sale sí, el código sí, QR, lo eh, escaneáis con el móvil y te dice, pues, tenemos esta, estas hamburguesas o estos platos y eh, tal... Pues se hace por, por seguridad de no tocar tanta gente las altas se hace. Eso es, por todo el tema del COVID, pero en este sentido. En los restaurantes, otras te veías ya tienen altas, la ya la baja, la que tienen cartas, que tienen una hoja una de a la punta, que que la punta no. quiere, allí me Sí, pues en el ámbito laboral lo que se hace ahora, que yo no había visto ningún currículum así, la verdad, es poner el código QR en vuestro currículum y ya la persona que lo recibe, puede escanear ese código y directamente le envía un enlace para que se pueda conectar a LinkedIn y ver vuestro perfil, ¿vale? Eso también, si da tiempo lo explicamos, si no luego pongo un enlace en la plataforma para que lo veáis. Ahora, si no os importa, os voy a silenciar a todos y voy a comenzar con las explicaciones que tengo ¿Eh? de lo que vamos a hacer. Voy a silenciaros si necesitéis algo o sea, mejor dicho... Si queréis preguntar algo, levantéis la mano. Marta, la tienes tú levantada. Respondo tu pregunta y comienzo. Sí, eh, hay, hay una cosa que, que yo no lo he visto. O sea, lo que ha dicho antes. Pelín, que Sí, ¿a qué te refieres? Me refiero al, al hecho del mensaje y del texto. Eso no lo he visto. A los mensajes de texto, no, no sé qué quieres decir, Marta, la verdad. Dímelo de otra manera. Eh, eh, eh, eh, quiero decir que cuando, que, que cuando entras a, a LinkedIn, eh, eh, quiero decir que no he visto lo de... Eh, el, el código de QR. Eso. Es el que bono. eso, vale, eso lo voy a explicar ahora después si diese tiempo, ¿vale? Porque yo tengo otros contenidos antes y eso no me parece tan importante. Sí que es muy interesante y muy atractivo cuando tú presentas un currículum que tenga el código QR, pero bueno, lo que vamos a hacer es ver la funcionalidad de LinkedIn, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a, a seguir. Estaba respondiendo a una compañera que la clase práctica es mañana, recordad. Y es con cada uno de los responsables de vuestra federación, ¿vale? Yo, por ejemplo, como soy la responsable de Castilla-La Mancha, pues yo mañana haré mi grupito con las personas de Castilla-La Mancha y haré la sesión práctica. Los que sean de Madrid, pues con el responsable o la responsable de Madrid. Y así, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla. Esperad que voy a cerrar todo lo que tengo aquí antes. No, ya. oye, una cosa, pero por ejemplo, el, el responsable de nuestra comunidad autónoma, a nosotros, ¿cómo nos evalúa? Porque nos va evaluando cada materia que vamos haciendo, pero eh, así por, eh, por la plataforma no sé cómo, cómo va a evaluar, es un poco raro, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, te hablo a nivel personal, ¿vale? Como la responsable de aquí. Yo lo que hago es, tengo un registro de cada una de las sesiones prácticas, de cada tema que, que llevo a cabo con mi grupillo, y ¿qué hago? Pues aquí tengo el listado de todas las personas que participan en ese grupo, y voy mandando las actividades, y cuando yo las recibo, si son correctas, marco con una X, que esa persona tiene competencias y habilidades para llevar a cabo esa, esa tarea, digamos, iba a decir actividad. Vale, entonces ese, ese es mi registro personal que yo llevo a cabo, ¿vale? Pero no sé cómo lo pueden estar haciendo otras compañeras y compañeros en el resto de comunidades. Me imagino que o manualmente o con el, a través de un registro en el ordenador. Yo lo, lo paso a mano y luego lo vuelco en el ordenador para llevar mi registro. Pero Enrique, si es lo que te preocupa... tú eh, no, no, por... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me preocupa para nada, pero simplemente eh, no por nada, porque... Con esto, por ejemplo, del COVID y tal, y que eh, estamos acostumbrados, nosotros ya que somos un poco ya mayores, eh, pues eh, siempre hemos hecho las cosas presenciales. Y yeah. por plataformas, pues casi como que no estamos acostumbrados, es algo nuevo. Entonces, pues por eso lo, lo preguntaba simplemente. Bueno, tú estate tranquilo y, y luego mañana a la responsable o al responsable de tu federación se lo comentas cómo está haciendo ese registro o si llevas toda la parte práctica, digamos, aprobada. <ríe> no me gusta decirlo así, que suena muy mal, porque esto tampoco es decir un examen of oficial, pero sí que es cierto que se evalúa que realmente estáis adquiriendo los conocimientos y sabéis eh, realizar las tareas que se os asignan, ¿vale? Para las sesiones prácticas. Pero de verdad que todos tranquilos que... Al menos por la parte que yo conozco, lo, lo están haciendo muy bien los compañeros y, y me imagino que la mayoría de todos no estáis teniendo dificultades, ¿vale? Cualquier dificultad que tengáis o duda lo podéis expresar a través del chat. Vamos, mentira, del foro en Moodle, ¿vale? Voy a compartir un, un segundillo. Eh, el, perdón. Lo tengo aquí. No se me ha abierto. Vale. Un momentillo que lo vuelvo a abrir. Y perdona Vale, ¿veis aquí el Moodle? Vale, gracias Enrique por decirme así con la cabeza que, que si no... Vale, si vamos a la parte de LinkedIn en el tema 5, ¿lo veis todos ahora? Aquí, que me paso. Vale, fenomenal. Tenemos eh, aquí la presentación en PowerPoint que utilicé el otro día y que hoy no la voy a poner porque todo lo que voy a hacer es explicarlo eh, compartiendo pantalla cada una de las funciones de LinkedIn. Y luego aquí también hay otro documento que se llama sesión práctica en el cual se explica las tareas que se os van a pedir mañana hacer durante la sesión. No hay que hacerlo antes, ¿vale? Que eso también insistí mucho el otro día. A continuación, aquí lo que le decía Enrique, que aparece el foro, que me podéis plantear cualquier duda que tengáis o si queréis compartir alguna cosa nueva, como el otro día compartió el compañero sobre el QR, que me pareció súper interesante y luego yo he estado investigando porque todo lo que sea aprender nos viene muy bien a todos, incluida yo. Y por último, como os adelanté también el lunes, he colgado una serie de tutoriales con las funciones de LinkedIn que tengo prevista ver hoy. Vamos a ver si diese tiempo, porque el otro día también fue todo muy por encima, pero como me preocupaba eso, que por tiempo no diese tiempo, por la, o sea, la, la hora y media que tenemos estipulada no diese tiempo realmente a dar todo, pues yo lo que hice fue grabarme en casa, grabar, eh, grabar todas las funciones que se pueden utilizar para que lo podáis luego ver en cualquier momento y repasar los contenidos. Eh, veo que David ha levantado la mano. David, eh, ¿Sí? Pero, Vale, sí, puedes tú hablar. Mirá? Mirá, mirá, yo soy el A ver, a ver... Se oye de fondo, en eco. es un poco. Ah, antes de eso, ahora en realidad. Sí, sí. Bueno, yo soy el que para eh, ver YouTube. No te Puedes hacer puede PowerPoint. Ah, ¿verdad? Mira. No sé No me oís. Sí, te te pones te te mejor. No, Ahora sí te que A ver, David, tranquilo. Sí, que sí que que te oigo. Mira, yo estoy usando el chip del Zoom. Voy a chatear por los compañeros de Producción, ¿sabes lo tío, no, Dolería? Que estás utilizando el Zoom para chatear con los compañeros. Sí, sí. Vale, me parece bien, pero si no os importa, sí. también eh, prestad atención a lo que vayamos viendo. Hecho. Vale, David. Vale, gracias, ¿Cuento contigo? Sí, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Venga, vale. Entonces, os voy a volver a silenciar a todos. Bien, entonces, eh, recapitulo. Tengo aquí todos los tutoriales colgados para que cada uno de vosotros, tranquilamente, luego en casa pueda ver, ver el vídeo una y otra vez, repasarlo, luego coger su LinkedIn una vez que lo tenga creado y ver realmente cómo se hace, porque no es lo mismo verlo en vídeo que luego hacerlo tú con tu ordenador o incluso con el móvil, ¿vale? Entonces, para que podáis repasar las veces que queráis, lo vais a tener ahí. Segundillo. Eh, Elena, estás preguntando ¿cuál es la contraseña para entrar en el foro? no hay ninguna contraseña, se puede entrar vale, perdona que voy a leer esto vale, prosigo bueno, pues esto es el Moodle que el otro día tuvimos problemas de acceso a la plataforma, pero ya está todo solucionado para que podáis entrar ahora, me voy a ir a LinkedIn ¿veis el LinkedIn de Raúl? la persona que cree, que cree ficticia para estas sesiones teóricas? Sí. ¿Lo veis, verdad? Vale, fenomenal. Entonces, voy a minimizar todo que ahora no os veo, pero bueno. Eh, si voy preguntando a alguien que diga sí o no, por favor, porque os he minimizado para ver toda la pantalla completa. Sí, eso yo, ahí. Vale, genial, gracias, chicos. Muy, si, si quieres... Sí. Eh, ¿Sé tú el que me diga sí o no cuando yo pregunte algo, por favor? Para que vale, no hagas dos a la vez. A la, a la dos a lo mejor me ahí, ¿vale? Que a lo mejor tengo una reunión, no lo sé, de la comunicación, no lo sé todavía. Vale, bueno, pues cuando te vayas me, me avisas y, y designo a otra persona para que haga de intermediario, ¿vale? Estoy atento. Gracias. Vale, el otro día dijimos que hoy íbamos a ver cómo añadir nuestra trayectoria profesional y académica. En el perfil de LinkedIn, que no deja de ser como un currículum que se, que se puede ver a través de la plataforma. Entonces, yo tengo el currículum de este chico que he creado ficticio impreso para que me resulte más fácil ir añadiendo toda esta información. Si vosotros llega un momento en el que tenéis que hacerlo, os aconsejo también que tengáis el currículum impreso para que os resulte más fácil. Tener todas las fechas, el puesto que, eh, que desarrollasteis o los estudios que tenéis. Todo bien detallado en el currículum para que cuando lo hagáis sea más cómodo. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos aquí a la pestaña que pone yo. Y le vamos a dar a ver perfil. Aquí, justo debajo del nombre y del titular que dijimos que era esto, el titular, te dice añadir sección. ¿Vale? Entonces... En añadir sección ya el otro día lo que hicimos fue añadir aquí, Joder, ahora no lo voy a ver, que me pasó también el otro día, esperar que minimizo, el otro día fue el, el extracto lo que añadimos aquí, que ahora no me sale, no sé por qué. Mm. No lo entiendo, por qué no sale el extracto aquí. Pero si os venís aquí abajo, en acerca de, aparece el extracto que pusimos el otro día. No entiendo por qué arriba no sale. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir sección, como he dicho, le damos añadir. Y nos vamos a trayectoria profesional y académica. Y le vamos a dar primero experiencia laboral. Aquí os van a salir una serie de cuestiones o campos que tenéis que responder sobre el último trabajo que hayáis tenido, los que lo hayáis tenido. En este caso, como os dije el otro día, yo me inventé que esta persona había sido auxiliar de enfermería, o mejor dicho, había trabajado como auxiliar de enfermería en su último trabajo. de acuerdo Entonces, en el cargo tendríamos que poner auxiliar de enfermería, el tipo de empleo, el estudio. Ficticiamente estuvo trabajando a jornada completa. La, en el nombre de la empresa tendríamos que escribir la empresa en la que haya trabajado la persona, que dijimos que era Domus B España, y la ubicación dijimos Toledo. Gloria, en, en Senadura se llama CES, ¿vale? Según si la comunidad autónoma se llama de una manera u otra. El... Claro, o sea, eh, muy. si tú, por ejemplo, has trabajado en. Eh, el... Yo qué sé, no, en una... la Gira, se, asocia, se llama CES. Se dice de Salud, de según Gira... Claro, como, como se llama en cada comunidad, ¿vale? Si se llama la empresa Ferretería Fernández, pues ponéis Ferretería Fernández. ¿Vale? Y aquí te pone una pestaña que dice: Actualmente tengo este cargo. Solo tenéis que marcar esta opción si todavía estáis trabajando en ese puesto de trabajo. Si no estáis trabajando, que esta persona. Yo, puesto que finalizó su contrato anteriormente, pues lo quitamos. Y tenemos que indicar la fecha en la que inició el contrato de trabajo, que yo voy a poner enero del 2021, del año pasado, y lo finalizó en agosto. Yo aquí mirando el currículum que he creado de ese mismo año. Si os fijáis, ya tenemos indicado el puesto que desempeñó, la jornada que tuvo, el nombre de la empresa dónde trabajó y las fechas, como hemos dicho. Aquí tendréis que señalar cuáles son las tareas que, que habéis desarrollado en cada uno de los puestos de trabajo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el mío no lo tengo puesto, pero sí que es cierto que porque yo no estoy buscando trabajo, pero aquellas personas que eh, sí que estéis ahora mismo en ese proceso de búsqueda de empleo, sería bueno que añadieseis una descripción con las tareas que habéis hecho en cada uno de los puestos de trabajo los que hayáis estado, ¿de acuerdo? Una vez que tengáis esta experiencia laboral ya aquí todo completada, tendréis que darla a guardar. Y fijaos, si yo me bajo hacia abajo, ahora voy a ir respondiendo a vuestras cuestiones, un segundillo. Aquí le damos aparecería esta experiencia laboral auxiliar de enfermería con todos los datos que yo acabo de poner. Y si os fijáis también aquí aparece la que se añadió por defecto cuando creamos el otro día, el lunes, el perfil de LinkedIn, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto cómo, cómo se añade y ahora si quisiésemos borrar algo, porque digamos, pues esta formación no me interesa tenerla puesta aquí porque... Ha sido muy poquito tiempo y creo que de cara a un reclutador, a una persona que haga un proceso de selección, pues ver esta experiencia laboral que ha sido tan poquito tiempo y que no está relacionada con el puesto de trabajo que yo quiero tener en un futuro, pues decido eliminarlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues bastaría con darle aquí, encima del lápiz y abajo pone eliminar experiencia. Le daríamos ahí. Y dice, seguro que quieres eliminar tu experiencia, le daría a borrar y ya estaría borrada y ya solo estaría esta, ¿vale? Un momento, pero tú ahora tienes que meter otros datos, yo creo. Inés, eh, si quieres, abre el micro, porfa, si puedes, y, y dime qué es lo que te pasa. Que si tienes que meter tus datos. ¿En el que tú crees? Sí. Claro, o sea, yo aquí lo que he hecho ha sido inventarme uno porque yo ya tengo mi cuenta personal y no la iba a hacer otra vez. Entonces he creado un perfil falso de esta persona que cuando termine el curso de LinkedIn lo, lo eliminaré, porque aquí hay que tener perfiles que son verdaderos, como el mío ya lo tengo y no quería duplicarlo, por eso he creado este perfil de Raúl, ¿vale? Vale. Bueno. Pero Inés, tú tendrías que poner tus datos personales todo eh, real, ¿de acuerdo? Pero eso lo ve todo el mundo. Como os dije el otro día, un momentito, si le damos a yo a ver perfil en editar URL y perfil público, aquí abajo a la derecha dice editar visibilidad y pone Inés, puedes elegir cómo ven tu perfil los usuarios que no han iniciado sesión en LinkedIn. Imaginaos que alguien quiere... En Google, buscar los datos personales de alguien y pone Inés Reina tatatá ta, y lo pone en Google. Si tú tuvieses tu perfil público de LinkedIn, sí que se podrían meter y verlo. Pero para que tu perfil esté público y lo puedan ver, tendrías que darle aquí a este botón verde. Si Inés u otra persona no quiere que su perfil sea público, le tendríamos que dar aquí. Desactivado. ¿Lo veis bien? Sí. para que así nadie lo pueda ver y solo lo puedan ver por personas que estén en LinkedIn y que busquen vuestro perfil o que os hayan pedido solicitud de seguimiento y ya seáis contactos directos o amigos para que me entendáis uso terminología de otras aplicaciones para que entendáis esa similitud ¿vale? vale. el que no quiera que su perfil sea eh, público le puede dar aquí a desactivado Creo recordar que en el vídeo que os he puesto de tutorial, eh, me equivoqué cuando lo grabé en casa y os recomendé que lo tuvieseis puesto activado, pero recordad, yo os recomiendo tenerlo desactivado para que nadie os pueda encontrar cuando pone vuestros datos en Google, y así Gloria. aseguráis vuestra privacidad. Gloria. ¿quién me habla? Jesús, Jesús soy Jesús. Sí, voy a añadir, eh, ampliar pantalla. Dime, Jesús, así por menos te veo. Oye, mira, tengo una duda. ¿Eso no es activar y activar? ¿Dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí, mira. ¿Lo... ¿Ves la pantalla? Sí, eso que sale ahí, ¿no? Mira, pone visibilidad pública de tu perfil. Si yo le doy, se activa. Sí. Y sí. si le vuelvo a dar y se pone en gris, está desactivado. verde, ¿no? Yo te al recomiendo verde. ponerlo en no, gris, salido, no pero eso es salido. una recomendación personal. Ah, si vale, quieres vale. que tu perfil sea público, lo puedes poner. Vale. ¿Vale? Y al al, al ese ver. verde, ¿no? Al, al, al, al, al triángulo verde. Aquí, el circulito verde. Vale, vale, vale. Gracias. Vale, Enrique, tienes la mano levantada, perdona, que no te veía. Vale. Y, y, y, y lo del video que no... no a ver, Gloria, eh, quería que me resolvieras eh, la duda esta que habías hecho antes. Cuando has metido eh, tu experiencia laboral, sí. que yo, por ejemplo, sí que tengo experiencia laboral, eh, ha salido por defecto la, la anterior, que salía que eh, quería ser auxiliar de enfermería porque es el empleo que tú estabas buscando. Sí. En el caso que, por ejemplo, tú tú lo has hecho, que quieres quitar lo que salía por defecto y dejar solo la experiencia que tengas, ¿cómo, cómo has llegado a esa parte? Es decir, porque has borrado una, pero ¿cómo, ¿cómo has podido elegir borrar la primera y no la segunda? Porque es que Mira, como que no, no ha dado esa opción. ¿ves la, ¿Ves la pantalla? Sí. Aquí antes me salían dos que ponía lo mismo, auxiliar de enfermería. Eso. Pues si tú te vas a la que quieras borrar, imaginaos que yo ahora quiero borrar esto porque digo, uy, me he confundido y no quería poner esto. Me pondría aquí encima del lápiz, le daría... Sí, pero aquí te lleva a, a, a editar la experiencia en general. No, no te deja eliminar Enrique, lo anterior, mira, ¿no? Puedes editarla y cambiar los datos. Imaginaos que yo me he confundido y no estuve trabajando a jornada completa y realmente estuve jornada, eh, trabajando jornada parcial, pues sí. aquí lo cambiaría y podría guardarlo y ya se modificaría. Si por vale. el contrario lo que quiero hacer es eliminarla directamente, aquí abajo a la izquierda, Enrique, aparece eliminar experiencia. Le doy le doy a borrar y ya no tengo nada. ¿Lo veis todo bien? Entiendo. Vale. Ahora voy a añadir eh, mis estudios. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a añadir sección y aquí eh, vemos experiencia laboral, educación, licencias y certificaciones, experiencia de voluntariado, las actitudes, que es lo que os dije el otro día, que era eran las capacidades que tenéis en el ámbito laboral. Por ejemplo, si sois una persona que tiene eh, buena capacidad para resolver conflictos, pues podéis poner resolución de conflictos. Ahora os lo enseño eso también. Entonces, aquí, en educación, nos va a volver a salir una serie de campos que tenemos que cumplimentar. Este, en institución educativa, pues yo aquí he puesto que esta persona estudió en este instituto. ¿Vale? Y el título, eh, o sea, la formación que estudió fue... Formación profesional de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería. Aquí yo no pondría nada, en este caso. ¿Y cuándo inició el curso? Pues pondríamos en septiembre de 2018 y finalizó en junio del 2020 cada uno de vosotros tiene que poner su información personal ¿vale? Podríais poner la nota que hayáis obtenido yo, la verdad que no lo veo importante, pero podríais eh, añadirlo y le daríamos a guardar igual que nos ha pasado antes, aquí abajo ya nos va a aparecer esa información que hayamos añadido nuestra, como es estos estudios que hizo esta persona de auxiliar de enfermería. Enrique, ¿qué quieres eliminarlo otra vez? Porque decides cambiarlo. Le damos al lápiz y aquí abajo, que ahora no veo que no veo que tenéis alzada la mano. Nos sale eliminar educación. Pues podríamos borrarlo, ¿de acuerdo? Le voy a dar para que lo veáis. Y ya estaría otra vez borrado, ¿vale? Ya os he enseñado cómo se añade y cómo se elimina o se modifica algún dato, ¿vale? Ángela, eh, tienes la mano levantada, cuéntame. Sí, buenos días, una pregunta. Dime. Entonces, también se puede añadir en los estudios, en cuanto a los estudios, en la educación también se puede um, añadir estudios complementarios, o sea, cursos complementarios que hayas hecho, o solo los oficiales. Eh? No, también puedes poner los complementarios, siempre es bueno indicar... Eh, la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿vale? O sea, por ejemplo, si has estudiado idiomas, también puedes ponerlo, también se puede poner ahí, ¿no? Si tienes una titulación, digamos un título en el que te especifique la duración del curso, lo podrías poner. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada, Marta, ¿tiene la mano levantada? Eh, sí, soy yo. Dime. Eh, que no sé por dónde por dónde te metes, o sea, es eh, eh, eh, eh, donde te salió lo del... ¿Añadir toda la experiencia laboral y académica, Marta? Sí, vale. eso. Cuando tú estés en LinkedIn, me vuelvo atrás para que lo veáis. Bueno, os va a salir así. En el inicio, me voy aquí. Tú te te vas aquí a la parte derecha de arriba a la foto, donde pone yo, Marta ah, sí. y le das vale y luego le das a ver perfil ah, una, una vez que ya te sale tu perfil en sí. añadir sección justo debajo del, del nombre de esta persona que sería tu nombre, en el tuyo sí. le darías añadir sección ¿vale? bajas un ah, poquito con el ratón y ya te dice trayectoria profesional y académica, y ya vas añadiendo cada una de estas cosas, ¿vale? Vale. Aquí, por ejemplo, ay, es que no lo puedo mover, oh, eh, muevo vosotros. Ángela, lo que decías antes, aquí, pues, podrías poner un curso, sí por ejemplo, pues si sí, la academia, no me sé ningún nombre ahora, la de Cambridge o el Trinity, ¿vale? Que son los de inglés que, me, que me vienen a la cabeza. La Escuela Oficial de Idiomas. O la Escuela Oficial de Idiomas. Sí. Pues lo pondrías aquí como empresa emisora, ¿vale? ¿vale? Y la fecha de expedición del título, o si no caduca, pues lo, lo pones aquí. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, para meter este curso. Vale, gracias. ¿Te serviría? Pues mmm, no pasaría nada por ponerlo. Podrías poner curso eh, de líderes digitales 2 y podrías explicarlo si te preguntan sobre ello o añadirlo en educación. Y pues mira, vamos a ponerlo, me voy para que lo veamos. Añadir sección. Marta, fíjate bien. En educación, como planteaba también Gonzalo. Institución educativa, pues aquí a lo mejor podíamos poner Tiene inclusión, ¿vale? No sé por qué no me sale, porque bueno, porque no está reconocida como una institución educativa, es por eso. Título, eh, podemos poner curso líderes digitales 2, ¿vale? La fecha de inicio, no la recuerdo, fue creo que bueno, voy a poner una orientativa, ¿vale? Noviembre bueno, del 2021 y finalizamos en febrero de este mismo año, ¿vale? Del 2022. Y aquí, Gonzalo, yo sí que os animaría a detallar los temas que habéis visto, ¿vale? Y podéis poner contenidos del curso. Dos puntos. Y aquí poner, por ejemplo, tema uno. Internet, ¿vale? Todos los temas que hayáis visto. Le daríamos a guardar, una vez que ya lo tuviésemos entero. Y aquí abajo también lo podríais ver. ¿Veis cómo queda? Gonzalo, ¿te convence sí. la idea? Yo tengo una duda. Sí, no, era, era porque ayudar también a la gente a resolver estas dudas que... Si vale, quieres, pues ahí lo podrías poner y, y, Que yo creo que es más práctico si se puede que cómo se hace para que la gente lo aprenda. Sí, y, y sí que estaría bien que si lo incluís este curso, que pongáis los contenidos del curso, para que se sepa cuál es la formación que habéis recibido, ¿vale? Y si tienes más, más, de, más de un curso y todo eso, tienes que ponerlo todo. Mira, añadiría gollo. más de uno. Si tú quieres añadir más de uno, como me dices, cuando ya tienes añadido alguno, si te fijas, te pone un más. ¿vale? Ah, más. En el más podríamos añadir otra formación. Volveríamos a darle a guardar. Voy a poner aquí lo mismo de antes. Lo voy a poner resumido para tardar menos y pasar a otra cosa. Porque a mí lo que me interesa es que veáis cómo se hace. Algo así orientativo, las fechas no las pongo bien, ¿vale? O sea, que están inventadas. ¿Ves, yo, que aquí están las dos ahora? Sí, sí. Vale. En, edu en educación también entrarían los cursos. Sí, yo los metería pero sí que cogería y los añadiría y los pondría de manera cronológica, que es como aparece aquí, 2015 y luego el del 2021, ¿vale? Vale. Si alguna, eh, por orden cronológico, siempre y cuando los más importantes también estén arriba. Eso podéis definirlo vosotros, si preferís que sea por orden cronológico, en cambio queréis que la formación eh, homologada por, por una por el Ministerio de Educación esté puesta arriba. Si yo quisiera poner el de plena inclusión por encima de este, fijaos, me pongo sobre estas rayitas de aquí y lo muevo con el ratón, pincho y arrastro. ¿Lo veis? Sí. ¿Que, que me he confundido? Pues lo vuelvo a cambiar. Arrastro y suelto. Y podréis añadir todas las que tengáis, al igual que si en... En la experiencia laboral también. ¿Quién me ha hablado? O sea, ¿quién ha levantado la mano? Habla, eh, David, que te tengo ahí. ¿Se puede utilizar? Sí, vale. o sea, es una gloria. David, se te oye muy mal. A ver si podéis es, sí, sí. silenciar en, en el otro ordenador. Mira, Rosa, ¿Se puede utilizar el, el link para el currículum y esas cosas? ¿Para? Es que si puede utilizar el link para esas cosas y el currículum. Claro, aquí lo que tenemos que colgar es nuestro currículum, ¿vale? Y este es de Raúl Blanco Jiménez. No te oigo. Este es de Raúl Blanco Jiménez. Este es, un, este es un perfil que yo me he inventado. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? vale. ¿vale? Para esta formación. Ah, vale. ¿Qué no me puedo ver. ¿Qué puedo hacer en el videojuego de videojuegos de game? Tú tendrías que hacer el tuyo. Ah, pero no. Puedes bajar. Pero eso, pero eso ya mañana en la sesión práctica. Es festivo. Es festivo dónde? ¿Dónde ¿Es festivo, te... de, ¿De dónde eres tú? De Madrid. Ah, vale. Bueno, pues tenéis esa suerte. Aquí nosotros eh, tenemos que trabajar, ¿vale? Muchas gracias, María. Elena. Vale, Elena, cuéntame. La manita, la manita. Elena Ferrando vale, Elena está escribiendo si no te acuerdas exactamente Elena, en la formación que hayas hecho tienes que tener, espérate un segundillo, Inés, en la formación que hayas hecho te tiene que aparecer la duración de, de lo que has hecho y el número de horas y normalmente también por detrás te suelen imprimir los contenidos que has dado en cada uno de los mm. cursos Tienes que tratar de buscar todos esos cursos, guardarlos en un archivador y cuando ya lo tengas todo, ir haciendo tu currículum en, de, en orden, ¿vale? Para que no te saltes nada. Eh, Inés, tienes que poner tu número de teléfono. Si quieres, sí, si no, no, ¿vale? Es que comentamos por eso, te pregunto. ¿Qué? Lo que tú quieras, Inés. Ángela. Sí. Yo, en otro ejemplo de educación que he puesto, ha sido en, Universidad, en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. He puesto formación de ayudante de gestión en servicios comunes para personas con discapacidad intelectual. Y he puesto la, el mes con los años. Con el año. Muy bien, Ángela eh, sí. en ese curso que hiciste te aparece a lo mejor los contenidos que, que abordasteis en el curso por, por detrás o en alguna parte de, del diploma o certificado Voy a mirarlo A lo mejor no aparece como contenido si te pone módulo 1, módulo 2 o tema 1, tema 2 Sí, me, me, me sale lo, lo, el temario que los lo contenidos que, que hemos realizado ahí en ese curso. Vale, pues por ejemplo, si en alguna eh, formación que hayáis hecho como líderes digitales creéis que no queda muy claro con el título del curso en qué consiste esa formación, mm. sí que eh, os aconsejo, como os he dicho antes, que pusieseis aquí los contenidos, ¿vale? Vale. Yo es lo que os aconsejo. Voy a borrar... A ver... Eh... David, que el otro día me enseñó la presentación impresa, que le veo con la cabeza agachada, apuntando. Que el otro día tenía el PowerPoint impreso, ¿dónde está David? Fría, ahí me has levantado, ¿vale? Espera un momentillo, David, sí, sí, sí, que estás levantando, abre el micro. Voy, dime. David, ¿cómo podría borrar esta educación que he puesto aquí? Pues, nada, no sé. Porque estás pendiente de, de lo que tienes impreso. Por eso te preguntaba a ti, mira. Enrique. Sí. Porfa, dile a David cómo lo tengo que hacer. A ver, eh, David, lo que tienes mira la que pantalla, hacer David. es eh, meterte al lápiz donde eh, sí. lo tiene ahí en la pantalla y entonces pulsas ahí y en la parte de abajo te sale eliminar educación o también en cada apartado tú puedes poner eh, modificar o editar lo que quieras por ejemplo si, si no quieres que se meta ese, ese módulo o ese curso y tal pues eh, lo cambias por otro que hayas hecho y ya está. Y si quieres quitar eh, esa titulación, le vas a eliminar educación y ya está. David, mira, le voy a dar a eliminar. Vale. Que veo que te desconcentras mirando la presentación impresa. Mira, le doy aquí a eliminar y te, te manda un mensaje de confirmación. Entonces le das a borrar y ya se ha borrado lo que he escrito. vale Gracias Enrique por la explicación. Un momento el chat. Ana Belén, estás preguntando eh, sobre los cursos. Sí. Por ejemplo, si, ¿qué formación tienes tú? Pues yo hice, bueno hice cursos de, de informática, de Word, de Excel, de, o sea, muchos cursos. Vale, ¿y a ti en qué te gustaría trabajar? Pues. Lo que me salga, o sea, no soy delicada. Vale, imagínate que tú quisieses trabajar eh, como este chico de auxiliar de enfermería, ¿vale? Sí. Y has hecho cursos que no tienen nada que ver con auxiliar de enfermería. Y sí. tienes que elegir poner unos cursos u otros. ¿Cuáles elegirías? ¿Los que están relacionados con el ámbito sociosanitario u otros que no tienen relación pero que los hiciste y, y dices, bueno, pues los voy a poner. ¿Qué crees que tendrías que hacer ahí? es pues el de sanitario eso es hay que seleccionar o sea no vale poner todo por poner todo si tenemos vale, muy vale. claro a lo que nos queremos dedicar tenemos que poner cosas de formación y de estudios y de laboral que estén relacionadas si no lo tenemos uh -huh. muy claro como tú decías y que te da igual trabajar en una cosa u otra pues no está de mal sí. poner toda la formación siempre cuando no sea una barbaridad y un listado enorme que al final eh, eso no es atractivo para la persona que está viendo tu currículum y se puede aburrir. Vale. No sé si os han explicado a todos, me imagino que sí, que cuando presentamos un currículum lo ideal es que sea de una hoja, con todo lo más importante. No podemos presentar sí. un currículum con miles de hojas porque al final es aburri, aburri, aburrido y, y no, no nos van a contratar, ¿vale? Por bueno. muy buenos que seamos. Entonces, aquí hay que hacer una criba y decir muy bien, a ver, qué cosas quiero poner y cuáles no. Por eso os decía que en el currículum vuestro hagáis uno por, para el curso y también por, por áreas. ¿Vale? vale, vale Imagino que, que en vuestras entidades o en vuestras familias, profesionales de apoyo se habrán orientado también a tener un currículum por cada una de las áreas a los que nos queremos eh, dedicar. Sí que es cierto que en LinkedIn tendríais que poner solo un currículum del área que tuvieseis eh, más en consideración o que quisieseis trabajar, ¿vale? Vale. Muchas ¿Inés? gracias. Nada, Ana Belén. Inés, ¿ves el lápiz aquí al lado de lo que yo he añadido de educación? O igualmente si hubiese sido algo laboral. ¿Lo ves, Inés? Me imagino que sí que lo estás viendo, Inés. Sí. Vale, pues le damos al lápiz, como os dijo Enrique, y podríamos cambiar estos datos si queremos añadir algo o modificarlo porque nos hemos confundido en alguna fecha o en algún dato, o por el contrario, podemos eliminarlo directamente. ¿Vale? Vale. Bien. Ya sabéis cómo añadir tanto la experiencia laboral académica como los cursos eh, que no sean reglados algunos, el de líderes digitales, por ejemplo, no es reglado, no es una titulación oficial, pero podríais incluirlo. ¿Y cómo eliminarlo? Todo en añadir sección, David, que estás con la cabeza agachada y si no ves el ordenador es muy difícil, que te estoy viendo. Sí, sí. ¿Vale? Suerte tienes que esto se graba. <risa> Está No ha levantado. Eh, mira, Inés, eh, estoy viendo aquí, o oh, Ángela, perdón idiomas compatibles, que no lo había visto antes Así. Eh, si os soy sincera a mí como no me gustan los idiomas y no tengo añadido ningún idioma en linkedin no recordaba lo de los idiomas pero se puede añadir aquí, vale justo más abajo Ángela y te dice el idioma que puedes añadir vamos a poner el. ay que me lo saltaba inglés Mira, Ángel, aquí pondrías, o sea, perdón, podrías poner tu perfil en otro idioma, con el extracto y el titular, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero... Entonces, me estoy, conf... estoy... me estoy confundiendo yo y os estoy confundiendo. ¿Pero dónde se pone? ¿La... Eso te iba a decir, yo, Gloria, que eso era para aquí, ponerlo en añadir sección. Idioma? Oh, Con idioma, idiomas compatibles, perdonad, ahí no lo, me, me he confundido yo ahora, era donde te dije antes, perdonad, porque aquí dice añadir perfil en otro idioma, eso sería que vuestro perfil aparezca en otro idioma. Sí. Pero en otro idioma yo lo pondría si fuese una persona que hecho turismo o que es importante eh, dominar idiomas. Si alguno de vosotros, para el trabajo que estemos, por favor, silenciar los micros. David, por favor. Ya. Si alguno de vosotros no necesita el idioma y no es prioritario para él, no hace falta ponerlo. Lo dejaríamos como está, que os, voy a, os he confundido yo ahí, al leerlo tan rápido. Vale. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo añadir contactos. ¿Vale? Si vosotros, imaginaos, yo como este chico, Raúl, quisiera agregar a alguien, voy a poner el nombre de otra cuenta que cree para esta formación, ¿vale? Que es otra cuenta falsa. La tengo aquí. Tendría que escribir en el nombre, o sea, en la lupa, el nombre de la persona, que ya lo he escrito, ¿vale? Y para añadirla, como contacto, le daría a conectar. Aquí. Espera, que tengo el cuadro de diálogo. Eh, Perdona, Gloria. Dime, Marta. Eh, eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se quita? O sea, lo que yo he puesto en educación. Marta, escúchame, mañana lo vas a ver conmigo. Que dice vale. que, que no había que crear el currículum todavía. O sea, el currículum, el, el LinkedIn, ¿vale? Ok. Mañana tranquila que lo hacemos. Vuelvo a repetir. Sí. Me Gracias. voy a inicio. Si queremos eh, buscar a alguien que ya conocemos, podríamos directamente aquí en la lupa poner su nombre. Si ya tuviéramos a esta persona aquí encontrada, hay, me sale por defecto... No, perdón, que tengo, es que tengo, he creado varias cuentas. Esta, Elena Delgado Aguilera, auxiliar de enfermería en Toledo, que es una cuenta que creé yo y la tengo que borrar también a, al finalizar. Le daría a conectar y podría mandarle un mensaje dándole a añadir nota y le podría saludar, la podría saludar. Hola Elena, soy Raúl, imaginaos que han sido compañeros de trabajo. Qué alegría. Volver a saber de ti. Eh, Espero María. que todo te vaya bien. Un saludo. Este mensaje es muy informal, porque sería un mensaje con una persona que tenemos amistad y bastante relación, ¿de acuerdo? Si es una persona con la que no tenemos esa relación tan íntima... Pues no es necesario mandar ningún mensaje, porque muchas veces lo que hacemos es añadir contactos profesionales, porque veamos que tienen un perfil similar al nuestro o que trabajan en una empresa que a nosotros nos gustaría también trabajar. Entonces, le mandamos una solicitud para luego ver si esa persona comparte ofertas de trabajo o pone cosas que nos puedan interesar, ¿vale? A esas personas yo no les mandaría ningún tipo de mensaje, salvo que os queráis presentar formalmente y decirles que estéis interesados en alguna oferta de trabajo de su empresa. ¿vale? Si fuese un amigo, podríamos perfectamente mandar un mensaje de estas características. Le daríamos a enviar y ya le habríamos mandado la solicitud a la otra persona. Voy a dejar de compartir para enseñaros cómo le llega a la otra persona el mensaje. ¿Dónde lo tengo aquí abierto? Creo que es esta pantalla... Vale, veis aquí el perfil de la otra persona, ¿vale? Que ha abierto otro LinkedIn. ¿Veis el apartado aquí arriba que pone notificaciones? Si sí. le damos... Ay, no sale. Porque tengo... El problema es que cree varios perfiles y... Es... Ah, no, sí, es este. Perdona, que no se había actualizado. Notificaciones en mi red. Fijaos, aparece que Raúl le ha enviado una solicitud de seguimiento, ¿vale? Cuando recibáis vosotros una solicitud de contacto, podréis darle a ignorar si no queréis tener a esa persona como contacto o darle a aceptar. En este caso yo le daría a aceptar. ¿Vale? Y aquí ya podría responder a esta persona a su mensaje, ¿de acuerdo? Aquí. Es que no puedo, lo voy a ampliar. Aquí podría responder a Raúl. Y saludarle, igual que ha hecho él conmigo, ¿vale? Voy a cerrar esto. Una pregunta. Un momento, que vuelvo a, al perfil de Raúl, para no confundiros. Que tengo los dos abiertos. Dime, Gonzalo. Eh, una, una persona de... puede tener dos, per, eh, dos perfiles de LinkedIn No, yo te aconsejo uno solo, ¿vale? ¿Por qué no se me abre? ¡Ay, qué mala pata! Perdonad, que tengo aquí... Ahora, ¿lo veis ya el perfil de Raúl? No, lo estoy haciendo fatal. Voy a cerrar aquí. Yo no lo veo. No, porque no estás, compa. Ahora, aquí. Ahora sí. Que yo misma me lia con las dos cuentas que tenía abiertas. Ya tenemos el de Raúl nuevamente. Gonzalo, eh, yo te animo a que solo tengas uno, ¿de acuerdo? Yo he creado varios para esta formación para que vieseis cómo se mandan las solicitudes entre una persona y otra y cómo se aceptan o se ignoran. ¿Vale? Luis, te, eh, lo de mandar te, el currículo lo voy a explicar ahora. Te lo ves? preguntaba porque a lo mejor quieres tener dos perfiles diferentes. No, para mira, los, por ejemplo... Los puestos de trabajo. No, eh, antes os he dicho... Cuando tú presentas el currículum en formato físico, en papel, y vas a una empresa, si es una empresa, por ejemplo, de limpieza, pues es recomendable que ese currículum, las cosas que pongas, estén relacionadas con el ámbito o el sector de la limpieza. Si tienes experiencia en eso, si no tienes experiencia, pues tendrás que poner la que tengas, ¿vale? Pero si vas a eh, un restaurante y quieres trabajar en ese restaurante, tendrás que poner la formación o la experiencia que tengas relacionada con el ámbito de la hostelería. ¿De acuerdo? Por eso ahí sí que es bueno distinguir si tenéis mucha formación y experiencia en distintos sectores y hacer esa criba y, y especializaros en uno que va a ser el que presentéis en, eh, físicamente en, en la empresa. Pero Gonzalo, como aquí solo podemos tener uno porque al final imagínate que que una empresa va a buscar vuestros datos y se encuentra con tres o cuatro perfiles tuyos. Eso al final no genera confianza y puede empezar que es un perfil falso, la mayoría de ellos. En ese caso, aquí podrías poner toda la formación que tienes, siempre y cuando estés abierto a todo tipo de trabajo. Si solo te quieres especializar o echar tu currículum en un sector, imagínate que a ti te encantase... Eh, el tema de los animales, y si quisieses trabajar en, en algo relacionado con eso, pues tendrías que poner toda la formación y experiencia que tengas sobre ello. ¿Me estoy explicando bien? Perfectamente. Vale, es que quiero que quede eso muy claro, pero por favor, no creéis varios eh, LinkedIn, porque si no, eso puede eh, dar lugar a que la gente se confunda y piense que los estéis creando, pero que realmente son falsos o cualquier otra cosa, ¿vale? Y que no sois personas serias. ¿Vale? Gracias, Elena, por los fallos, que es que tengo aquí eh, vuestro cuadrado con todas vuestras imágenes, lo otro, las pantallas abiertas y, y me he liado. Vale. Entonces, hemos visto cómo añadir y... Un con, o sea añadir la formación y la experiencia y cómo añadir contactos. He dicho que los podéis buscar aquí en la lupa directamente por el nombre, si yo quisiese añadir a Gonzalo y me supiese sus apellidos, pondría Gonzalo tal ¿vale? y le buscaría si no se el, o sea, si no quiero añadirlo de esta manera a las personas me puedo agregar o sea, puedo agregar a otras personas de esta manera, dándole a mi red Os vuelvo a minimizar, que si no, no veo la pantalla. Si os fijáis aquí, gestionar mi red. Me dice que tengo un contacto, porque es el contacto que acabo de añadir con vosotros para que lo vieseis. Aquí abajo me van a salir distintas páginas a las que seguir y personas también relacionadas con las cosas que yo he puesto anteriormente. Como las he borrado y no aparece ya lo de Domus pues no me van a seguir personas de esa empresa. Pero si lo hubiese dejado, aquí me saldría gente que está trabajando en esa empresa y bastaría con darle a seguir. Si yo quisiera seguir a estas personas, le daría a seguir. ¿Vale? Eh, una cosilla. Eh, aquí podemos seguir y añadir contactos con todas las personas que queramos, pero no se trata de ponernos ahora a agregar a todo el mundo. Tenemos que ser eh, muy profesionales y muy serios en este sentido y solo agregar a la gente que podamos conocer o a gente que trabaje en el sector que queramos o en empresas que ya hayamos trabajado porque son contactos con los que hemos te eh, tenido relación o si nos gustase trabajar en una empresa en concreto pues buscar a gente que trabaje en esa empresa para poder añadirla pero no ponernos a agregar a todo el mundo, ¿vale? Le daríamos aquí, como os he dicho, a seguir. Igual que si quiero seguir contenidos de Fundae, que eh, aquí informan sobre cursos, pues le daríamos a seguir. ¿Vale? Y en este margen, a la izquierda, nos salen tanto los contactos, eh, la gente que seguiríamos y las páginas que acabo de añadirla. Sale que seguimos a Domus B y a Fundae. Acabo de comentaros también que sería bueno que si queréis trabajar en una empresa, añadáis a gente que esté trabajando en esa empresa porque así os podéis enterar de ofertas laborales que vayan saliendo. Si, si nos metemos, por ejemplo, en esta, si quisiéramos trabajar aquí, una vez que estamos dentro de esta página, ¿vale? Y le damos a personas nos van a salir personas aquí abajo que están trabajando en Domus B, ¿vale? Fijaos, esta persona es directora de esta empresa, pues sería un buen contacto al Cañadí porque posiblemente al ser eh, un cargo de dirección pueda compartir ofertas de trabajo, ¿vale? Aquí tenemos otra persona que es directora. Entonces, ya lo iréis viendo y valorando vosotros las personas eh, que están relacionadas con vuestros sectores y que puedan eh, aportar información nueva. Aquí, fijaos, yo me he metido en la página esta, pero me sale aquí otra asociada que guarda relación porque también se dedica al sector sanitario y hospitalario y me pone como sugerencia seguirla. Podría darle también a seguir, ¿vale? Y si le damos a mi red otra vez, en lugar de dos páginas, ya me dice que sigo a tres páginas. No se ha actualizado. No sé por qué no se actualiza, me va un poquillo mal. Porque no lo considera entonces como la página. No lo sé, pero son tres páginas, tendría que aparecer... La de Squarbita, que ahora dudo cómo se dice, tenía que aparecer aquí al lado, ¿vale? Todas las personas y, y páginas que sigáis las podéis ver en mi red, ¿vale? Aquí en contactos... Perdona, espera. Aquí nos salen contactos los que tenemos, que es el que hemos agregado antes. Y aquí debajo, en contactos, en plural, que viene como una agenda, si le damos, nos dice que podemos sincronizar nuestros contactos y traerlos desde otras eh, aplicaciones. Si le damos aquí a sincronizar contactos, podríamos sincronizar los contactos que tengamos en, en, en Gmail, en Yahoo, en Oulu, vale y le daríamos a continuar. ¿Y en el sí, móvil sí. también ¿y lo podría sincronizar con los contactos del móvil? Creo que sí. La verdad que yo cuando me hice LinkedIn no lo sincronicé porque sinceramente todos los contactos que tengo en el móvil, y, y entiendo que tú también, eh, no es necesario tenerlos en LinkedIn. Os he dicho que hay que hacer también criba a la hora de añadir gente. Tenemos que añadir gente... Que haya trabajado con nosotros y que pues, puedan compartir cosas similares o gente que trabaje en empresas que nos puedan interesar a nivel profesional y añadir a esas personas, pero aquí no se trata tampoco de ir añadiendo a todos nuestros amigos, ¿vale? Gonzalo, no era por saber, porque... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero que, que yo te lo comento para que para que lo sepas, ¿de acuerdo? Vale, entonces hemos visto ya añadir contactos, una cosa, voy a darle otra vez, a ver si sale que lo veáis, contactos, eh, esta persona Elena, como la he añadido, tengo la opción de mandarle un mensaje, vale, Perdona, es que voy a cerrar una aplicación porque si no me está sonando aquí en la pantalla. Esta persona, como ya digamos es un contacto directo mío, le puedo enviar un mensaje, ¿vale? Pero a las otras personas que no son contactos directos no les puedo enviar mensajes. Si os fijáis aquí pone un 1ER, esto significa que es un contacto de primer grado y por eso le puedo enviar mensajes, ¿vale? Sin embargo... Otras personas, voy a ver los contactos que tiene, que tiene ella. A ver, ¿dónde me puede? No me salen... Aquí, perdonad, Jolín. Es un lobo y me come. Aquí me salen los contactos que tiene esta persona, ¿vale? Como son amigos directos, amigos digo amigos, pero no confundamos que pueden ser Cualquier tipo de relación, no amigos. Digo amigos para que entendáis la similitud con Facebook, pero que son contactos añadidos, ¿vale? Tiene aquí a dos personas agregadas. Estos ya serían contactos de segundo grado, ¿vale? Que están íntimamente relacionados con esta persona a la que yo he agregado, pero conmigo no directamente. Por eso me da la opción a conectar. Y tampoco podríamos mandarles mensajes. Si yo me meto en una de estas personas... En este chico, veo que tengo un contacto en común, como os he dicho, que sería la, la persona eh, que hemos dicho antes, el perfil creado, Elena, y tiene más de 500 contactos. Aquí solo me saldría este resultado, pero no me deja ver los, con, los contactos que tiene esta persona. Pero me dicen, me sale, o sea, perdón, me dicen no, me sale como sugerencia a otros contactos que ya son de tercer grado porque no son contactos directos de los contactos que yo tengo eh, directamente. Esto es un poco eh, confuso, ¿vale? No sé si consigo explicarlo bien, la verdad. Imaginaos, voy a poner ejemplos concretos. Gonzalo, te pongo a ti como ejemplo porque tengo el primero aquí en la pantalla. Imaginaos que yo tengo el LinkedIn agregado a Gonzalo, ¿vale? Y Gonzalo me tiene a mi agregado. Somos contactos de primer grado, ¿vale? Luego, Gonzalo en su LinkedIn tendría a Daniel Viejo agregado como contacto en LinkedIn. Ellos dos serían contactos de primer grado, pero yo con Daniel no sería contacto directa, sino que sería contacto de segundo grado porque es amigo de un amigo Exacto. mío que es Gonzalo en LinkedIn. ¿Lo entendéis? Perfectamente. No? ¿Lo, ¿Lo puedes repetir, por favor? Mira, Dani, o Daniel, que no, no sé, te estoy llamando Dani como a mi hermano sí. por la costumbre, pero a lo mejor eres, te llaman Daniel. Me gusta, me gusta más que me llamen Dani. Dani, vale. Pues Dani, imagínate que tú eres un contacto directo en LinkedIn de Gonzalo. ¿Bien? Vosotros sois de primer grado, porque los dos os tenéis y os podéis mandar mensajes. Pero si yo solo fuese contacto con Gonzalo y contigo no, a mí me parecería que tú eres un contacto de segundo grado porque eres amigo de uno de mis contactos. Pero yo no te podría mandar mensajes hasta que yo no te añadiera. ¿Vale? Vale. Más o menos. David, eh, abre el no, micro no, no. que veo que estás ahí con la mano levantada. David, abre el micro que no se te oye eh, ahora. Eh, eh, Gloria, sí. Que escucha, que a ver, eh, eh, padre me ha descargado el LinkedIn. ¿Me pone unirme ahora o registrarme con Google? Eso mañana lo haces en la sesión práctica, ¿vale? Eh, Santi. Me abre el micro, porfa? ¿Qué? Estabas diciendo que, que no se entiende bien lo que explico, ¿verdad? Es que no lo entiendo porque la primera, de la primera, de la segunda, y la tercera... Es que la tercera no tiene contacto con, la, con la, de, la segunda, ¿no? Claro, son ya otros contactos con los que yo ya no tengo esa relación de, de cercanía. Es que es un poco abstracto todo, ¿entenderlo? Ah. La cuestión más importante que tenéis que saber es que si yo tengo un contacto de primer grado... A esa persona sí que le puedo mandar mensajes. A los otros ah. no. ¿Vale? Vale, vale. Y que cuando, Santi, cuando visites el perfil de alguna... Yo no lo tengo todavía, perfil, y esto todavía... Este sí, es que... mañana, no pasa nada. No lo tengo, y es que no sé cómo... Esto es mucho jaleo, ¿no? No te preocupes, es cuestión de, de ir manejándolo. Fijaos, yo ayer, no, mentira, el lunes aprendí con vosotros, con vuestro compañero, el que hizo la consulta, sobre el QR. Que esto oh. es eh, cuestión de ir a, a explicándolo, ¿vale? Vale, vale. O sea, de, explicándolo, de ir avanzando y de ir usándolo. Vale. Miren, Enrique, sí. Enrique, abre el micro, que se está ofreciendo Santi como voluntario para responderte. A lo mejor se explica mejor que yo. A ver, Santi, sí. lo que quiere decir Gloria es que, por ejemplo... Eh, yo, yo que te conozco, Santi, yo, yo que te tengo de, de amigo ahí en Linkedin. Entonces, tú eres mi contacto principal, porque yo te tengo como amigo ahí creado sí. en la red social. Entonces, tú, tú sales eh, como, como contacto directo mío. Pero, por ejemplo, tú tienes otro contacto dentro de Linkedin, pero esa persona yo no la tengo. en Por ejemplo, en yo... Ah, imagínate, los, eh, imagínate que tiene esa gloria pero yo no le tengo entonces sería un contacto tuyo pero yo como, como contacto de el LinkedIn yo no podría contactar con gloria al no ser que yo le tenga como amigo y, y, y hablar con ella entonces, ¿qué es lo que pasa? que a mí por ejemplo me saldrá que pueda, que pueda yo mandarle petición o no eh, sí, estoy interesado en, por ejemplo, en, en el trabajo que yo haya puesto en función de, no, de mis no, gustos no. o de lo que vaya buscando yo. ¿no? Y si, si Gloria me da eso, pues yo me pondré en contacto con ella y ya pues me, me digo, estoy interesado en trabajar contigo o en la empresa en la que estés tú y todo eso. Eso es lo que quiere decir Gloria. Ah, vale. Ya ahí, ya, hay... ya lo he entendido, ya sí, sí, sí, lo he entendido. Santi, y si yo añadiese a, a Enrique, seríamos los dos de primer grado. De primer grado. Pero antes Ajá. éramos de segundo porque yo no era contacto directo de él, solo contigo. Oh, es ya. que es un poco lioso, la verdad, pero no os preocupéis, de verdad, ¿vale? Sí, eso es tener pero, poca experiencia y ya un poco, ya me he entendido. Una, vale, una, muchas gracias, una, Enrique. Una cosa que quiero decir también. Pero por ejemplo, yo imagínate que yo te tengo de contacto a ti. Sí. Y tú, por ejemplo, eh, todas las páginas en las que estás interesado en, en, en encontrar trabajo, tú imagínate que tú buscas trabajo de lo mismo que yo. Por defecto, a ti, aunque, eh, aunque ya te tenga de amigo, te salen para que tú te anques a esas páginas, o, ¿o no? A ver si te he entendido bien. Cuando... A, eh, tú te pongas en tu perfil vuelvo otra vez al perfil de yo, de Raúl ver perfil a, perdonad, en inicio aquí, me vas a ir ya esto es como digamos el muro de Facebook os digo sí, Facebook a, porque ya. es una aplicación que todos utilizáis mucho, ¿vale? a, a eso me ah. refiero, tú estás siguiendo Domus B. Por ejemplo. Claro, yo estoy siguiendo a Domus B y a Fundae que lo acabamos de seguir estando haciendo la sesión, ¿vale? En este muro que se llama Feed, el Feed sí. de LinkedIn, pero que es el muro de publicaciones, nos van a salir todas las publicaciones que las páginas que yo siga, como Domus B aquí, hayan publicado, ¿vale? Y vale, también... pero me, me van a salir a mí como eh, eh, por defecto solo por el simple hecho de tenerte como, como amigo en, en LinkedIn o no? Hay veces que sí que sale publicidad donde te informan sobre cosas que otras personas están siguiendo o que otras personas que tú tienes como amigos bueno. reaccionan a esa publicación. Porque fijaos, aquí a mí me salen de lo que yo sigo. Pero si yo le diese aquí a recomendar a una de estas reacciones... En tu muro, si tú y yo fuésemos amigos de Linkedin, te aparecería que yo he eh, reaccionado a esta publicación y podrías de manera directa ver a, a la publicación que yo le he dado y tú ver en qué consiste esa publicación. ¿Me eh, eh, pero, pero si tú eres amigo solamente de esa persona... No te vas a ir por defecto las publicaciones que ya está viendo. No, eso es. Siempre y cuando la persona le dé aquí a, a esta tecla a recomendar y reaccione o la comparta. Va. Imaginaos que yo comparto una de estas publicaciones en mi muro, en mi feed, pues entonces todos los que sean mis contactos directos la van a poder ver. ¿Vale? De acuerdo. A ver, Marta, que estaba diciendo que lleva mucho tiempo levantada la mano. Eh, sí. Eh, eh, pues, eh, cuando yo me he ido a buscar a un contacto, sí. a mí, a mí me salió a mi cuñado. Claro, porque te habrá sincronizado posiblemente o con el email o con el móvil, porque le hayas dado alguna opción. Pero Marta vuelvo a insistir, lo vemos mañana no, no tengas prisa, de verdad vamos a seguir que si no, no le puedo explicar a los compañeros el resto de opciones, ¿vale? vale gracias por la pregunta, las chicas de hispana. Mari Carmen, a ver, la portavoz <risa> la portavoz no es, es la otra <risa> <risa> y sí, dime eh, aunque no sea de esto te la puedo decir igual sí, a ver, pregúntame ah. Es que, ¿te acuerdas cuando hicimos la plantilla de lo del currículum? Sí. Se lo pasé yo a Elena por todas. Claro, eh, bueno, luego sí nos mando un email. Os dije que cada una de vosotras me tenía que compartir esa plantilla, ¿vale? Hay Mandándome que voy. un correo. Ahí es lo que voy. Que vale, cada no, una, una de vosotras me sola. tiene que enviar esa tarea. Se lo pasé yo a Elena sola. Y no me ha respondido todavía. Vale, porque lo tenéis que hacer. Bueno, Elena, que es a mí, que es que tengo esa cuenta creada para, para el curso, para no mezclar. Oh. ¿Vale? Lo tenéis que hacer todas de manera individual. Muy bien, ¿Vale? muchas gracias. Ángel, nada, Ángela, cuéntame. Voy rápido porque me quedan 15 minutos. Pero va, podemos seguir. Que sí, a mí, por ejemplo, un, un usuario, un, uno que tiene tu contacto en, en LinkedIn, también mensaje ofreciéndote, o sea, una oferta en LinkedIn que es un mes de prueba de LinkedIn Premium. Pero yo, yo no sé, o sea, no, no sé cómo qué darle, o sea, le doy la prueba a lo gratis, pero, pero me salen varias opciones, me salen... Ángela, yo, eh, todo el tema de cuenta Premium, como ¿Mm? implica un coste económico, no lo aconsejo. Y muchas veces te ponen el reclamo de prueba durante un mes, pero si tú ya has insertado tus datos claro. bancarios, que seguro que luego te pide ya los datos bancarios, yo es que no lo he llegado a hacer nunca, pero posiblemente te lo pida. Sí. Si eh, cuando llegue el mes se te ha olvidado cancelar esa suscripción, te van a pasar el cobro. Oh, bueno, Entonces es mejor que no te des de alta, ¿vale? Yo, la verdad, es solo un mes gratis y si no, luego te vuelve a. a... Eso es. ¿verdad? Otra cosa en relación a eso. Aquí en mensajes, si tuviéramos algún mensaje eh, de, de alguno de nuestros contactos de otras personas, los podemos ver. Hay veces que nos llega y os van a llegar mensajes de personas que hacen, digamos, una difusión a muchísima gente con mensajes de publicidad. Y aquí saldría el nombre de la persona y normalmente suele aparecer algo como patrocinado por, ¿vale? Esos mensajes se mandan a muchísimas personas, no son un mensaje que os manden solo a vosotros, con lo cual no es necesario que respondáis, ¿vale? Eso es con publicidad o. Eso es, no hace falta que respondáis, es más, la persona no va a saber que habéis ignorado eh, su mensaje, ¿vale? O sea, que no os preocupéis porque no le hayáis respondido porque no le va a decir que, que no le habéis respondido, ¿vale? Porque es simplemente publicidad vale. Jesús, cuéntame eh, Eso de mirar no estaba porque es que me he perdido, ¿no? más para atrás para donde y mirar ¿Lo de enviar? ¿Pero a qué te refieres? Lo de... Es que no me acuerdo ahora, que había... Es que no lo estaba viendo el cartel. Estaba pendiente de todo lo que estaba aplicando tú y no me da cuenta de dónde estaba lo de enviar. Eh, enviar un mensaje lo vimos hace ya bastante, no creo que sea eso. No, no, lo vimos ya bastante, sí, pero es que me perdí. Vale, a ver... Eh... Imagínate Jesús Sí Que yo quiero buscar a un contacto Que sí. llámese su nombre y apellidos, ¿Vale? Sí. vale Pues lo buscaría aquí ¿Cómo lo buscaría? Escribiendo aquí su nombre y apellido ¿Vale? Sí Voy a escribir un ejemplo Aquí Al darle a conectar Sí Me saldría la opción de añadir una nota ¿Vale? Sí vale aquí tú escribirías un mensaje si quisieses, porque es alguien que está muy relacionado contigo, que ha sido vale. eh, un, un compañero tuyo anterior de trabajo un compañero vale. tuyo anterior de clase o vale. un familiar o un amigo muy muy directo sí. ahí mandaríamos un mensaje informal vale pero si fuese alguien al que no conocemos si es eh, una persona con la que nos queremos poner en contacto Porque trabaja en una empresa que, En la cual nosotros estamos interesados Podríamos poner una carta de presentación Y ahí el mensaje tendría que ser formal Buenos días, mi nombre es Jesús Tal Me pongo en contacto con usted Porque estoy muy interesado en trabajar en su empresa Por favor, si sí, eh, cuenten conmigo para próximas vacantes eh, eh, Dentro de su plantilla sí. Vale sí. Y una vez que tú escribes ese mensaje aquí, ya te daría la opción de enviar. No sé si era esta la duda que tenías. Ah, sí, sí, era el, el, el azul. Eso vale, es. eso es. Vale, vale, vale. Gracias. Nada, Jesús. Vale, seguimos. Que voy un poquillo mal de tiempo. De todas maneras, vuelvo a insistir. Están los tutoriales en, en la plataforma de Moodle donde voy explicando paso a paso, que aquí con unas preguntas y otras me voy saltando de una cosa u otra, ¿vale? Hemos visto los contactos y los grados de conexión, aunque era un poco lioso, como decía Santi, que la verdad que sí que es lioso. Pero no os preocupéis, eso es lo de menos. Eh, ahora bien, volvemos a, al yo, ¿vale? A ver perfil. Para poner nuestras preferencias de empleo, David, mira la pantalla, porfa, que si no te pierdes, ¿vale? Si, si quieres especificar... Santi no se ríe. Si quieres especificar en qué estás buscando empleo, fijaos lo que aparece aquí. Busco empleo, ¿vale? Le damos encima. Vuelvo a minimizar. Y dice, Raúl está buscando empleo, ¿Vale? Te dice el cargo que tiene y la ubicación, que eso es lo que nos pedía al principio cuando creamos la cuenta. Si volvemos a dar al lápiz, Enrique, podemos modificar esto y especificar el cargo en el que queremos trabajar. Por ejemplo, como Ana Belén, que dice que estaba abierta a todo. Podríamos poner, si tuviese la formación de auxiliar de enfermería aquí, también podríamos poner otro cargo. No me deja, lo escribo. Eh, decirme otra profesión. Ordenado, ¿No, Daniel, más bueno, dale. ¿Sí? Voluntario, voluntariado, ¿no? Voluntario. Espera. Laura, voluntario, voluntario aquí no se pone. Aquí serían las cosas en las que estamos interesados trabajar, ¿vale? Ah, no. Aquí. Ah que quisiéramos ser auxiliar de enfermería, mozo operario. de almacén. Uf, el... Laura, por favor, cierra el micro. Operario. Vale, un momentito, cerrar los micros, que no puedo ahora que tengo esto abierto. Eh, Gonzalo, muy atento a lo del teletrabajo. Operario. Que ya aquí te, te respondo a la pregunta. Fijaos, hemos puesto estos dos cargos. También estás diciendo a los compañeros operario. ¿Vale? Lo ponemos. Estos son nuestros intereses profesionales. Lugar de trabajo. ¿Cómo queremos trabajar? ¿De manera presencial? ¿De manera, en, o sea, en remoto, que es teletrabajo, o de manera híbrida? ¿Qué híbrido significa? Que podemos trabajar presencialmente unos días y en remoto, que significa teletrabajo, otros. ¿Vale? Aquí tendremos que especificar lo que... A nosotros nos interesase y a mí, por ejemplo, me gusta presencialmente, pues yo quitaría lo de híbrido y en remoto. ¿Vale? Gonzalo, tú, como estabas interesado en teletrabajar, pues podrías poner presencialmente, híbrido y en remoto. ¿Vale? ¿He aclarado tu duda, Gonzalo? Vale. La ubicación. ¿En qué ciudades estaría interesada trabajar? Aquí pusimos Toledo, pero podríamos ampliar por cercanía y poner Madrid, ¿vale? Y luego, esto para el... Esperad, voy a quitar y voy a dejar solo presencial, que si no os lío. Y lo veis esto primero. Eh, si solo seleccionamos la opción de presencial, nos va a decir que... No, que son las son aplicaciones, son no, un un momento, un momento. Queremos trabajar, Gloria. y he puesto Toledo y Madrid. Gloria. ¿Quién habla? Yo, yo, yo. Ah, David, perdón. Que, escucha, que también puedes poner Logroño, ¿eh? <ríe> ya, ya lo sé. <ríe> Me invitas a Logroño a trabajar, ¿me das trabajo? <ríe> vale, podría ponerla ahí, muy bien. Cada uno que ponga la ciudad en la que esté interesado, ¿vale? o ciudades si hay alguien que tiene total disponibilidad eh, geográfica pues puede poner aquí distintas la fecha de inicio luego te especifica si queréis encontrar el trabajo de manera inmediata que estáis en una búsqueda superactiva de empleo o si por el contrario eh, ahora mismo eh, estáis buscando trabajo pero no tenéis esa prisa por encontrarlo y sois flexibles es que estáis digamos ojeando lo que veis mirando las ofertas y valorando si sí. Eh, echarlas o no echarlas, ¿vale? Mi También opinión es que mejor pone inmediata, aunque estés un poco mirando por encima. Eso ya dependerá, Gonzalo, de las circunstancias personales de cada uno. Imagínate que tú estuvieses trabajando y que no tienes esa prisa por encontrar trabajo porque ya tienes un trabajo. Entonces, pues pondrías que eres flexible. En cambio, otra persona que esté sin trabajo y que necesite de manera rápida, ya trabajar pues tendría que poner de forma inmediata, ¿vale? Luego, el tipo de empleo, aquí tendréis que especificar qué tipo de empleo queréis si que sea de jornada completa, media jornada en prácticas o temporal, ¿vale? Y aquí, por último, ay, qué chiquitito que no lo vais a ver bien. Vale, te dice, si queremos que otras personas vean que estamos buscando trabajo, podríamos eh, hacer dos opciones, que solo vean los técnicos de selección, como estaba puesto aquí, que estamos interesados en encontrar un trabajo, o que lo vean todas las personas de LinkedIn. Ojo, si estáis trabajando ya en una empresa y no queréis que en vuestra empresa sepan que, está, que estáis buscando trabajo, tendréis que poner la opción de solo los técnicos de selección. Si por el contrario no os importa que vuestra empresa sepan que estáis buscando en otro sitio trabajo, pues tendréis que poner aquí todos los miembros. Y ahora os enseño cómo queda eso. Si le damos a guardar, fijaos lo que pone aquí, Open to Work, que eso significa abierto a nuevas oportunidades laborales, ¿vale? Por eso os decía que si no queréis que vuestra empresa sepan que estéis interesados en encontrar un nuevo empleo, no pongáis eso para todos los miembros de LinkedIn y solo lo pongáis para los técnicos de selección. ¿De acuerdo? ¿Esto ha quedado claro? Las preferencias de empleo que venían aquí, perdón, en Busco Empleo debajo. sí Y he ido poniendo todos estos datos. ¿Lo veis? Para editarlo, le daríamos otra vez al lápiz. Imaginaos que me he confundido y no quiero que todos los miembros de LinkedIn vean que estoy interesado en encontrar empleo. Pues le daría aquí y en la opción está. ¡Jobar! Se pone en grande y no, no lo veo. O sea, no lo puedo mostrar. Pondría que solo los técnicos de selección vieran que estoy interesado en encontrar trabajo y le daría a guardar. Y ya se quitaría lo de abierto a trabajar aquí, que lo vería todo el mundo, ¿vale? Eso ya es algo que tenéis que decidir vosotros, ¿vale? Por último, y ya terminaría. Voy a decir una cosa, antes de la, de la explicación, que el otro día me confundí. Gonzalo, porfa, anota, que el otro día te lo dije mal. Os comenté que había un grupo de plena inclusión, donde se colgaban noticias e información sobre empleo y discapacidad, ¿vale? El sí, grupo mi, se, la, llama... Mi, se llama... Se sí. llama Mi talento por la diversidad la de abogar. Te personas. lo dije mal. Es Mi talento para... Mira, Mi talento. En la lupa podéis buscar Mi talento sí. para la diversidad. ¿Vale? Sí, sí, estoy en él. Es que yo te dije por y era para entonces si lo queréis buscar luego podréis buscarlo así nos metemos dentro igual que hemos buscado antes a una persona pues nos sale y le daríamos a solicitud de admisión para que nos metieran dentro del grupo ¿vale? eso antes de que se me olvide que, que lo, lo dije mal el otro día por último voy un poco acelerada pero por si acaso algunos os queréis ir que también lo podéis ver las búsquedas de empleo Gonzalo que el otro día me dijiste que había muy poquitas ofertas. Te voy a explicar a ti y a los compañeros cómo podéis buscar ofertas y poneros alertas de empleo, ¿vale? Un momento, adiós. Hay gente que se está despidiendo. Vale. Eh, dime, que me... Gonzalo, tú que tienes el micro ya abierto, dime en qué estás interesado tú trabajar. Pues a ver, ah. yo, pues de cajeo he ponido... Vale, cajero reponedor. Bien, lo que tenéis que hacer es en empleos, aquí en el maletín arriba, ¿vale? Le damos a esa pestaña y arriba pone busca por cargo en la lupa. Escribimos lo que me ha dicho eh, Gonzalo. Gloria. David. Que perdona por molestarte. No te Escucha, preocupes. ¿cómo has dicho, ¿cómo has dicho que hay que buscar lo, de, lo de, que has dicho de la página esa? Os lo escribo el grupo en el chat ¿Vale? Y mientras lo vas copiando Vale Que lo escribí mal, perdonad Ay, que se lo estoy mandando solo a Elena Aquí lo tenéis, ¿vale? Continúo Hemos dicho que nos tenemos que ir aquí arriba A empleos Le damos y en el cargo Reponedor ¿Vale? Le damos a la ciudad, Gonzalo, ¿a ti dónde te interesaría trabajar? Madrid. Madrid, vale. Y le damos Yo soy a Madrid. muy madrileño. Pues Madrid. Y le damos ahí ya y nos van a salir. Vuelvo a minimizar esto, aunque no os vea. Distintas ofertas de trabajo en, eh, de ese perfil, ¿vale? En este caso solo hay una, fijaos. ¿Vale? Pero para eh, acotar más la búsqueda, como decías tú, que no había de lo vuestro, yo, bueno, antes de eso, perdona, hemos puesto reponedor y Madrid, ¿vale? Si quisieseis crear una alerta para ese perfil profesional y que os avisase LinkedIn cuando vayan surgiendo eh, nuevos puestos de trabajo de ese perfil, le tendréis que dar aquí, donde pone reponedor en Madrid, crear alerta. Si le damos aquí, se va a crear una alerta y, como os he dicho, os va a notificar. Y lo vais a poder ver otra vez en empleos, en el maletín, que ya tenéis en alertas de empleo la de reponedor creada, ¿vale? Y también, como antes hemos puesto nuestros intereses cuando hemos cambiado lo del perfil de Raúl, que me habéis dicho mozo de almacén, operario... Pues eso, como lo hemos añadido, nos sale aquí también, ¿de acuerdo? Voy rápido. Gloria. No, va a bien, va a bien. ¿Quién, ¿Quién está hablando? Soy Daniel Álvarez, de Asturias. Hola, Daniel, dime. Oye, yo tengo que marchar ya. Vale, no te preocupes, se va a quedar grabada la sesión, ¿de acuerdo? Vale. Y puedes ver los tutoriales, que ahí sí que... Eh, por bloques voy explicando cada cosa más despacio. Vale, vale. me ¿También, voy también, también, vale, un besito. Vale, un besito. a todos. Un saludo. Adiós. Adiós. Vale, voy a. Eh, la alerta de empleo habéis visto cómo se crea, ¿verdad? Para borrarlas, en las búsquedas de empleo reciente le doy aquí a borrar. Gonzalo, si queréis buscar de discapacidad, tendríais que poner aquí reponedor discapacidad y la, ciudad, y la ciudad Madrid y le damos a buscar otra vez nos dice que no se han encontrado ningún resultado en, el, en la categoría de reponedor vamos a buscar de nuevo y vamos a quitar reponedor y solo vamos a poner discapacidad ¿vale? y Madrid si le damos porque no se carga me va a fatal. Dime. Vuelvo a actualizar no, la página. No. David, porfa, cierra el micro. Sí. Mirad. Voy a escribir aquí solo discapacidad. Madrid y buscar. ¿Vale? Me tendrían que salir todas las ofertas publicadas que haya en las que pidan. Que sea una persona con discapacidad y no sé por qué no me va el ordenador. Tienes muchas ventanas abiertas. Sí, y la que me está saliendo es la anterior, no me la actualiza, no me está yendo bien la red. Vuelvo a escribirlo. Gloria. Un momentito, que termino de explicar esto. Le vuelvo a dar a buscar ahora que, que me sacaba la anterior búsqueda. Mira, Gonzalo y el resto. Aquí todas las ofertas de trabajo en las que pidan el certificado de discapacidad os van a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Todas estas. Mira, mozo de almacén en Valdemoro, eh, Madrid. Vamos a ver esta oferta, ¿vale? ¿Hubo eh, alguien que profe, me prega? profe. Sí. Me tengo que ir. Vale, los porfa, los que os vayáis, ir escribiéndolo por el chat mejor para no interrumpir. Vale. Adiós. Adiós. Eh, Hubo alguien, no recuerdo el nombre, que me preguntó cómo se enviaba el currículum, ¿vale? Eh, Gonzalo, imagínate que tú quisieses trabajar de mozo de almacén en, en este centro especial de empleo, ¿vale? En esta oferta que sale de Valdemoro, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo podrías presentarte? ¿Para esta oferta? Pues ¿Sí primero en oferta. Eso es, nos metemos en la oferta que ha salido, que como ves, sí que salen algunas con certificado de discapacidad. Que decías tú que había poquitas, sí que es cierto que no hay muchas, pero algunas hay, ¿vale? Y aquí vienen ¿Y las donde, características. O, y donde pone solicitar, le darías a solicitar el puesto. Eso es, le daríamos a solicitar... Me va a fatal. Y a, aquí hay veces que os va a mandar directamente a la página en la que está colgada la oferta, como aquí, que es en ADECO, que es una ETT, una empresa de trabajo temporal, o bien en la misma página de LinkedIn nos deja añadir nuestro currículum. En el vídeo que he grabado y que está en el Moodle, ahí aparece el otro ejemplo. En este caso, nos vuelven a aparecer todas las características de esta oferta de trabajo y nos tendríamos que meter en inscribirme, ¿vale? Y aquí, como somos nuevos, tendríamos que crear una cuenta. Todo va a depender de la página. Pero como, como veis, podéis crear alertas de discapacidad. Mejor dicho, alertas en las que en las ofertas de trabajo exijan certificado de discapacidad, ¿vale? Y basta con darle aquí a empleos. Insisto, en la lupa ponemos discapacidad, en la ciudad, la ciudad en la que estemos interesados, Madrid, Comunidad de Madrid, y le damos en esta búsqueda a crear alerta. Entonces, nos va a notificar cada vez que haya una oferta de trabajo de estas características, ¿vale? Más o menos. Vale, yo os dejo. bien. Eh, cualquier dudilla que tengáis eh, podéis escribirla en el foro como os he dicho, ¿vale? Y trataré de resolveros la, la duda. Lo del QR ya no me ha dado tiempo a explicarlo, pero bueno, eh, con que sepáis hacer el currículum en un formato, eh, digamos, más tradicional, estaría bien a la hora de presentarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado esta formación y... Y vernos próximamente en otras formaciones. Al grupito de Castilla-La Mancha, le veo, lo veo mañana. Vale. Al resto, un placer haber compartido la, la formación Elena. con vosotros y haber conocido. Elena, eh, mañana. Hay mañana? Fiesta... David, no te oigo bien, se te entrecorta la voz. Que mañana hay fiestas que alcanzan Sebastián de los Reyes. Ya, y los por lo tanto. He dicho antes. Mañana... Los que tengáis fiesta, pues, lo pondréis otro día a la sesión, ¿vale? Os informarán desde vuestra federación. Vale. Bueno, disfrutad los que tengáis fiesta y el resto que mañana sea un día leve. Gloria, Dime, ay, Ángela, dime, perdón, que tenías la mano. Sí, eh, una pregunta. Es que el añadir tu servicio, yo, eso de añadir tu servicio es como, a ver, de lo que te ha interesado, ¿no? Ah, no, no, no, no, ya sé dónde estás, Ángela. Mira, me meto en la foto del perfil, ¿vale? Sí. Le doy a ver, ver perfil. ¿Dices lo de tengo interés en. Sí. No, ahí te va a salir si tú eres una persona que quiere contratar o prestar servicios a otras. ¿No te sale ah. nada aquí abajo de Busco Empleo? A ver, Busco Justo debajo de eso te tendría que salir, lo que pasa es que a veces... Sí. Sí, Cambia. ¿Te sí, sale? Sí Vale, pues ahí es donde tú tendrías que poner eh, Los términos de búsqueda De las ofertas que a ti te interesan Por ejemplo, si tú quieres ser eh, Mozo de almacén, pues pondrías Mozo de almacén, si quieres ser eh, Auxiliar de enfermería, pues auxiliar de enfermería Los que a ti te interesen, ¿vale? Vale bueno, no? Ah, vale, vale ya yes, me yes. ¿Quién me está hablando? Yo, Paloma. Dime, Paloma. Me ha cantado la información de hoy. No te oigo bien. A ver, que me ha cantado la información de hoy. Me alegra saber que te ha gustado. Espero haber sido bastante clara en las explicaciones, que sí que es cierto que cuando me preguntáis, veo el chat y y tengo tantas pantallas abiertas pues eh, puede ser que me haya confundido un poquillo y os haya confundido a vosotros, pero que espero que en general os haya resultado interesante esta formación No hay para decirte que, que, que yo soy Paloma, ¿vale? Estoy Muy bien Paloma, encantada de conocerte y un saludo a todos Igualmente Lo, Lo dejamos ya, ¿vale chicos? Bye. Bye. Vale, adiós Hasta luego Adiós, adiós. adiós. Que vaya bien, Gloria. Dios. Muchas gracias por ayudar a los compañeros. Luego. De nada.